De que Marlaska piensa purgar a De los Cobos como al jefe de la valla de Melilla. Le va a relegar a la enseñanza, o sea, le va a meter directamente de profesor. Eh, dice, Fernando Grande Marlasca sigue sin restituir en su puesto de la comandancia de Madrid al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. El Ministerio del Interior está obligado a hacerlo en base a la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo que anula la destitución del coronel. Pero la maniobra que ya eje interior contempla volver a echarle de la jefatura de la comandancia casi de forma inmediata a su nombramiento. Está por ver la fórmula utilizada, en la que ya trabaja la abogacía del Estado. Pero una de las vías que ven más factibles en el Ministerio es similar a la que se utilizó con el jefe de la comandancia de Melilla, que se negó a castigar a los agentes que custodiaban la valla con Marruecos cuando se produjo el asalto de junio de 2022, que terminó con decenas de inmigrantes fallecidos. Un suceso que estuvo a punto de costarle el puesto a Marlasca. El pasado 31 de enero el boletín oficial de la Guardia Civil recogía la destitución del coronel jefe de la Guardia Civil de la comandancia de Melilla, Jesús Vicentes Torresano, el mismo que defendió públicamente la urgencia de un protocolo para hacer frente a los numerosos saltos de la valla de Melilla en plena ofensiva política contra Marlasca, al que se acusaba de mentir en el Congreso sobre lo ocurrido aquel día en la frontera. En aquella nueva destitución de un jefe de la Comandancia, que encendió los ánimos a nivel interno de la Guardia Civil, Interior optó por evitar la fórmula de la pérdida de confianza, la misma que la ...y ha traído problemas al Ministerio en el caso de Pérez de los Cobos. En un comunicado, la Dirección General de la Guardia Civil explicó que el cese de Torresano... ...se produjo por necesidades de servicio, es decir, porque su mando es necesario en otra unidad... ...donde se ha producido una vacante o interior tiene intención de reforzar... ...o porque el perfil de la misión encomendada va a cambiar y es un necesario otro mando. En el caso de Torresano, su nuevo destino fue la Jefatura de Enseñanza. Pues ahí lo tenemos una más del indigno Marlasca, amigos. ¿Se la va a jugar a De los Cobos? Pues se la va a jugar. Porque Marlasca, que tendría que ya estar imputado después de esa sentencia, bueno, primero tendría que haber sido instituido como ministro de Interior. Segundo, tendría que haber sido imputado. ¿Por qué? Porque esa sentencia dijo a la Clara que Marlasca había prevaricado. ¿Por qué ha prevaricado? Porque le pidió una información al, al señor de los Cobos, que el señor de los Cobos, si cumplía la ley, no se la podía dar. Porque tenía una investigación cuyo contenido era privado y solo se podía comunicar con el juez. Y el señor barlasca ese contenido lo quería para que Franco, que era no el que estaba en el Valle de los Caídos, sino el delegado de gobierno del Partido Socialista, pues... Como se si estaba investigando, Franco, eh, pues a ver cómo iba la investigación. Y Pedro de los Cobos dijo que no. Y por eso, fueron a por él. Y ahora el Tribunal Supremo le dice, hasta aquí has llegado. Pero es que no es todo. Porque luego Marlaska, para atacar a de los Cobos, ha empezado una campaña implicándole en el caso Kitchen. Es que Marlaska tiene todas. Tiene todas las cartas para en un Estado democrático, en un Estado de Derecho, estar directamente, señor... Vera, pues por lo menos fuera del gobierno y por lo menos investigado para ver si ha cometido prevaricación en el caso de Pérez de los Cobos. Esos dos, esos dos elementos tendrían que ser fundamentales en un Estado de Derecho. Ahora estamos en España y Sánchez ha hecho de este Estado de Derecho un auténtico Estado de Desecho. No, pierda usted toda la esperanza, don no, Jesús, porque Marlasca no va a ser destituido. Además, fíjese que Marlasca sabe demasiadas cosas de asuntos tan delicados como Marruecos, de manera que yo creo que eh, va, va a ser ministro mientras este Pedro Sánchez sea también presidente del gobierno. ¿no? Pero es verdad, Marlasca es un es un, es un ministro que es el peor el responsable de la cartera de Interior de toda la democracia. Y fíjese que hemos tenido ministros de Interior que han sido valorados con, con, con un sobresaliente por parte de los, de los españoles en todas las encuestas y sin embargo el señor Marlasca sale siempre a la cola ¿por qué? pues porque esa actitud de persecución impropia de una persona como él que es juez de, de, de, de, de la Judicatura Española de la Audiencia Nacional pues eh, al, al final eso termina calando y la gente no se lo perdona como no se lo perdona tampoco el señor Pérez de los Cobos pero cuidado que el señor Pérez de los Cobos es duro de roer y yo creo que ya le ha ganado el pulso en, en esta primera partida le va a tener que pagar todo lo que le ha dejado de pagar y al final le va a tener que acceder a general porque no tiene más remedio y ya veremos si no le ponen una nueva demanda porque. El eh, dijo que sí. sí pues claro. por eso. Y es de los que cumple, por lo general. De manera que yo, Marlaska, no estaría muy tranquilo. Pues amigos, a ver si tenemos suerte y Marlaska pues, eh, paga todos sus pecados en el purgatorio de la justicia española. Pero claro, como este gobierno es tan ateo, mejor han acabado hasta con el purgatorio, con el cielo y con el infierno.